para mostrar un acta de acuerdo que hemos llegado entre el gobierno nacional y la Federación Nacional de Trabajadores de la SANA FENTA en el que el gobierno nacional va a realizar un esfuerzo extraordinario para establecer un fondo rotatorio por 83.848.329 bolivianos que le permita a Sana a mejorar la sostenibilidad financiera de esta entidad. Y obviamente, eh, para garantizar esa sostenibilidad, eh, es necesario que la gente vaya buscando una manera de eh, establecer eh, ajustes, ¿no? Y entonces ahí compañeros que se encuentran en la edad de jubilación y que también puedan, van a poder acogerse a este, a este trámite y así compensar un poco el tema de la carga laboral, la, la carga en términos económicos para ASAN. ¿no? La FENTA se compromete a contribuir en un proceso de reestructuración institucional y para ello se ha dispuesto que haya una publicación de un decreto supremo que tenía que eh, ser elaborado hasta el día de hoy. Ha salido el decreto supremo número 4528, donde se establecen todos estos elementos, el monto del fondo rotatorio, el destino, se establece también... Eh, la devolución de los recursos, el convenio de desempeño que tiene que eh, realizar a sana la reestructuración en términos organizacionales, la responsabilidad de la ejecución y algunos algunas disposiciones transitorias y disposiciones finales. De esta manera, el Gobierno Nacional ha dado cumplimiento a lo que ha ofrecido y estamos satisfechos por haber llegado a un acuerdo importante, de manera tal que los aeropuertos del país, los aeródromos, van a poder funcionar normalmente de ahora en adelante. Nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y David, junto con nuestros hermanos trabajadores de Asana, junto con nuestros hermanos dirigentes que están aquí a nuestro lado a estas horas de la noche hemos podido llegar a un acuerdo favorable para la economía de Bolivia pero también habrá que decir para mejorar el rendimiento económico y la sostenibilidad de Asana y obviamente de todas las empresas públicas que viven del servicio a él. entonces el día de hoy con este acuerdo se pone fin a todas aquellas aseveraciones de que nuestro gobierno va a apoyar siempre el trabajo honesto y, teso y tesonero de todos nuestros hermanos que trabajan en la aeronavegación civil. En ese entendido, mañana, con toda seguridad y desde estas horas ya están los aviones operando de manera libre y obviamente este día queremos transmitir también la garantía de que el día de mañana se puedan operar los vuelos de manera normal. Agradecemos nuevamente a nuestros hermanos dirigentes de FENTA, a nuestros hermanos trabajadores de ASANA y obviamente a todos los funcionarios públicos que pusieron el granito de arena y además de eso, este impulso de la reactivación económica del hermano Presidente Lucho. los trabajadores de la SANA hemos eh, tomado una responsabilidad y también, también hemos tomado una decisión para no afectar a nuestro país. Sabemos que el sector aeronáutico es sumamente delicado por el tema nacional y el tema internacional. Sabemos muy bien que hay una crisis económica muy, muy grave. Y con este decreto supremo que acaba de firmar el presidente y los ministros, está... Eh, por el alrededor, alrededor de casi 84 millones de bolivianos que va a servir para toda esta gestión, una parte para los beneficios sociales de trabajadores que se van a jubilar y también están eh, los sueldos asegurados y también lo adeudado del, desde el año pasado en porcentajes que nos debe la institución. Con eso nosotros quedamos eh, satisfechos y agradecemos a los señores ministros por su compromiso de haber cumplido hasta estas horas de la noche y decirle muchas gracias compañeros ministros por esta decisión y por esta ayuda que dan a, a nuestra sala. Muchas gracias. muy buenos días compañeros de la prensa, compañeros ministros como central obrera boliviana estoy dando fe de que se está cumpliendo el convenio que se había firmado anteriormente con la federación y el gobierno central al promulgarse, al promulgarse este decreto supremo 4528 de tal manera lo único que voy a solicitar es de que se cumpla todos los artículos y que se respete la estabilidad laboral de todos los trabajadores bajo el amparo de la Ley General del Trabajo y que se vayan cumpliendo con los pagos de salarios de vengados y algunos otros compromisos más. Agradezco una vez más a todos los presentes y bueno, estamos dando fe como Central Obrera Boliviana que esto se va a cumplir. Muchas gracias. vamos a dormir porque así dura la jornada, ¿no?